La Casa Real hunde definitivamente a Doña Leticia premiando a su peor enemiga. La Casa de Su Majestad el Rey sigue firme en su intención de apartar a la Reina Leticia del núcleo duro de palacio. El papel de la Doña Leticia, sobre todo a raíz de su incidente con la Reina Emérita Sofía en la Misa de Pascua, ha quedado relegado a lo meramente testimonial. Las opiniones de la Reina, por duro que quede decirlo, no tienen peso alguno en la casa real a la hora de confeccionar la agenda de zarzuela. Desde hace meses en decisión adoptada entre el rey Felipe VI y su padre don Juan Carlos se ha producido una desconexión de la antigua influencia de doña Leticia no ya sobre su esposo sino también sobre la hoja de ruta de la casa, en la que participaba activamente. En contraposición a este nuevo papel secundario de la reina, ahora la zarzuela ha devuelto influencia a la infanta Elena. Después de meses de oscuridad, Apartada de los focos por el terremoto provocado por su hermana Cristina e Iñaki Urdangarin, la Casa Real ha decidido que ya es momento de devolver a Elena a la agenda institucional. Ha sido restituida en sus funciones y vuelve a tener presencia y representación en asuntos relacionados con la casa y familia real. Y esta decisión ha terminado de hundir a la reina Leticia que literalmente no soporta a la infanta Elena. El enfrentamiento con la mayor de las hermanas del Rey es incluso mayor que con Cristina de Borbón. El desencuentro es tal que incluso, según aseguran a periodista digital desde el entorno de la zarzuela, doña Leticia ha pedido no coincidir en acto alguno con la infanta Elena, petición que ha sido rechazada de plano por la Casa Real. Las relaciones son pésimas y Leticia se encuentra hundida tras la restitución de Elena de Borbón, con la tendrá que coincidir en más de un acto institucional. Además, según apuntan las mismas fuentes, la reina Leticia se ha tomado la decisión de la casa del rey como algo personal y la situación es de una enorme tensión en la zarzuela. Doña Leticia ve ahora fantasmas y siente que todos se han confabulado en su contra.